Hola, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a entrar a analizar en profundidad la herramienta de adherencia. En un vídeo anterior ya os estuve explicando eh, qué era la adherencia. Concretamente, en el, dentro de la sección de editores, en el vídeo dedicado al editor de la vista 3D... Eh, aproximadamente hacia el minuto 36 se habla sobre las adherencias, ¿vale? Eh, os pondré un enlace en el vídeo para, para que podáis ir allí a consultar si no lo habéis visto ya. Porque voy a dar por entendidos todos los conceptos básicos que estuve explicando en aquel momento, ¿de acuerdo? En esta ocasión vamos a ver esta herramienta desde donde nos va a ser más útil que va a ser en el modo de edición dentro de la vista 3D. En vídeos anteriores ya llegamos a reseñar en algún momento que podemos activar eh, la adherencia con el atajo de teclado control tabulador y dejarla permanentemente activa, o bien mientras estamos realizando un movimiento, una escala o una rotación, eh, pulsando la tecla, la tecla control, activamos la adherencia temporalmente mientras tenemos pulsada la tecla. En este vídeo además, vamos a, eh, os voy a introducir una herramienta eh, que, es, eh, que compagina muy bien con las adherencias y que vamos a utilizar eh, posiblemente mucho en, en nuestro trabajo. Y es eh, el automerge vértices o fusión automática de vértices. Esta eh, utilidad eh, la tenemos disponible en el modo de edición, con lo cual pues, cuando estemos allí... Pues, la enseñaré luego ya casi al final del vídeo y podremos elegirla, ¿vale? Bien, si recordáis del vídeo aquel, eh, os indicaba este botón de aquí. Es la eh, adherencia que yo puedo activar aquí, ¿vale? Y eh, con este desplegable tengo una serie de opciones para poder elegir el objetivo de nuestra adhesión. ¿vale? Esta parte de aquí, de adherir a, nos va a permitir eh, adherir nuestro elemento que tengamos seleccionado a, eh, en base a incrementos, eh, vértices, eh, aristas, caras, la cara más próxima, un volumen, o bien al centro de una determinada arista o a eh, una perpendicular de una arista. Esto lo estuvimos viendo en aquel vídeo. No me voy a redundar en esto. ¿Vale? Además teníamos esta opción de Absolute Grid Snap que solo está disponible para la opción de incrementos, ¿vale? que también expliqué en, en aquel vídeo. Entonces me voy al modo de, me selecciono un objeto y me voy al modo de edición y vamos a entrar a analizar eh, ese menú. ¿vale? Este menú que tenemos aquí también lo podemos sacar con la combinación de teclas control, mayúsculas, tabulador. Y nos aparece aquí. Para cualquier opción que no sea incrementos, hay una serie de opciones adicionales que aparecerán por aquí debajo con las que podemos trabajar. Y las vamos a analizar ahora, ¿de acuerdo? Me voy a posicionar en vértices, en la adhesión a vértices, para sacar estas opciones. Bien, se nos despliega esta parte de aquí, el Snap Width, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es seleccionar cómo se va a comportar la adherencia en un determinado momento cuando estemos trabajando. ¿vale? De tal modo que tenemos eh, las opciones que estáis viendo ahí. ¿vale? Eh, Snap with lo traduce eh, Blender como adherir usando. ¿vale? Y aquí eh, salvo en adherir en incrementos y adherir a la cara más próxima, eh, estas opciones están disponibles. Eh, Aquí, eh, si seleccionamos, o la opción que está seleccionada por, defe por defecto es al más cercano, lo que va a hacer es generar la adherencia eh, considerando el vértice más cercano al objetivo. ¿vale? Es como estaba funcionando hasta, hasta ahora. ¿vale? Y como podéis eh, verificar en el, en el vídeo que grabé en los editores, que está funcionando. ¿vale? Si seleccionamos al centro, lo que va a hacer es Adherir usando el punto de pivote del objeto. Y esta opción es muy útil en, en combinación con el cursor 3D para elegir el punto de adherencia de forma manual. También podemos eh, seleccionar al punto medio. Y lo que va a hacer es utilizar eh, el punto medio de la selección para realizar la adherencia. O bien al activo, que lo que va a hacer es adherir eh, utilizando el elemento activo. ¿Vale? Va a considerar el punto de origen en, en, si estamos en modo objeto o bien si estamos en modo de edición utilizará el centro del propio objeto. ¿De acuerdo? La siguiente eh, sección que tenemos es la selección de objeto. En la selección de objeto eh, se modifica el comportamiento de la adherencia. Eh, esta, estas opciones están disponibles solo en el modo de edición a excepción de la adherencia en incrementos, que no lo contempla en ningún modo. ¿vale? Aquí tenemos eh, incluir activo, que lo que va a permitir es adherir elementos de la malla a otros elementos de la misma malla. Y es una opción que está marcada por defecto. ¿De acuerdo? Eso significa simplemente que si yo tomo, voy a pulsar la tecla W para selección así, si yo tomo este vértice, pulso la tecla control, y me vengo a este vértice, veis que se pega a él directamente, ¿Vale? Ojo, porque aquí no estamos fusionando nada. Aquí hay dos vértices, no hay un único vértice, ¿Vale? ¿Lo veis? Voy a deshacer. ¿De acuerdo? Entonces, esa opción nos permite que podamos eh, adherir a la propia malla. Si yo deselecciono esto, ¿vale? Y vengo a realizar la misma operación y pulso el control, veis que ya no lo adhiere a la propia malla. Si me voy a otra malla distinta, veis que sí ejecuta la adherencia, ¿vale? Por ese motivo he puesto estos objetos aquí. Bien, vuelvo a sacar el menú y vamos con la siguiente. La siguiente opción es incluir eh, editado, ¿vale? Eh, incluir editado lo que hace es adherir a objetos no activos en el modo de edición. Para que esta función eh, la veamos eh, activa tengo que poner dos objetos en el modo de edición, de acuerdo. Así que lo que voy a hacer es seleccionar dos objetos, este y este, y volver al modo de edición. Fijaros que no está marcado, de acuerdo. Entonces si yo selecciono este vértice ahí no me lo va a dejar adherir porque no está activo ese elemento. ¿vale? Aquí sí y a mi propio objeto también, pero el otro objeto que está metido en el modo de edición no me lo permite adherir. ¿vale? Entonces, si yo marco esta opción, que ya viene marcada por defecto, veréis que ahora sí me va a dejar adherir a sus vértices, ¿lo veis? Bien. Seguimos. La siguiente opción es incluir no editados, ¿vale? Esta opción eh, lo que hace es adherir a objetos que no estén en el modo de edición. ¿vale? Ahora mismo está marcada y yo puedo adherir aquí a este objeto que no está en el modo de edición, pero si yo desmarco esta opción al tratar de realizar la adherencia, veis que ahora ya no se adhiere. ¿vale? No se está adheriendo. Excluir los no seleccionables. Esto tiene que ver con lo siguiente, me voy a ir al modo objeto, no es necesario, pero lo voy a hacer desde aquí, voy a seleccionar mi cono, Aquí en filtros voy a habilitar este filtro que me indica qué objetos son seleccionables y cuáles no, entonces a mi cono le voy a quitar la opción de que sea seleccionable, de tal manera que yo ahora, como veis, no puedo seleccionarlo, ¿vale? el resto de objetos sí, pero el cono no, bien, me vengo al modo de edición, y en el modo de edición, activo eh, la, eh, la opción de que excluya aquellos objetos que no sean seleccionables para adherir. Si yo marco esto, ahora no me va a permitir adherir a este objeto de aquí. ¿Veis? No me lo está permitiendo hacer. A este sí, es seleccionable, pero este no lo es. Entonces no me permite hacerlo. Si desmarco esa opción, que es como estaba por defecto, y trato de, de realizar la adherencia, veréis que ahora, si sí realiza la adherencia, ¿vale? Si sí se está adheriendo, ¿de acuerdo? Bien, tenemos otras opciones más, como son la de alinear la rotación al objetivo. Alinear la rotación al objetivo está aquí, ya fuera de estos seleccionables, aquí abajo, ¿vale? Esto lo que va a hacer es alinear o girar más bien la selección eh, para que el eje Z se alinee con la normal del objeto, ¿vale? ¿Esto qué es? Mirad, para que lo veamos. Voy a, En lugar de seleccionar vértices, voy a seleccionar aristas. Voy a seleccionar esta arista. Voy a sacar el menú y vamos a marcar esta opción, ¿vale? Entonces, si yo ahora trato de adherirla, fijaros que lo que está utilizando es la normal de cada uno de esos vértices y está orientando la arista para que quede eh, en base a la normal en perpendicular, ¿vale? ¿Lo veis? Bien, voy a desmarcarla. La siguiente opción, Backface Cooling, mmm, lo que va a hacer es omitir la geometría no visible, lo que queda por detrás de lo que tenemos seleccionado. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo más opciones porque eh, se me echa el tiempo encima. Voy a seleccionar Face eh, Project. ¿Por qué? Porque eh, con esta opción tenemos este eh, casillero eh, disponible, ¿vale? Este casillero es Project Individual Elements, que es eh, proyectar a, eh, elementos individuales. Lo que nos va a permitir es poder llevarlo a un objeto independiente de los demás. Para que lo veamos, si yo selecciono, eh, por ejemplo, una cara, vamos a seleccionar esta cara y... El, con el control, trato de adherirla, veis que se adhiere, va buscando un vértice para adherirse, lo está marcando donde tengo el cursor y de esa manera se adhiere, ¿vale? Voy a pulsar el botón derecho. Si activo esta opción y trato de realizar el mismo ejercicio, veis que la cara se deforma, trata de, de ajustarla de alguna manera ¿vale? a, al objeto y deforma la cara, ¿vale? No lo adhiere al propio elemento, simplemente lo adhiere a otro elemento distinto. ¿Vale? Y veis que dobla las caras. ¿Vale? Hay otra opción más que está disponible solo en cuando tenemos seleccionada la, el más cercano sobre las caras, que es adherir al mismo objetivo. Si yo despliego este menú y selecciono Face Nearest, ¿vale? O el más cercano a las caras, tenemos el Snap to Same Target, ¿vale? Esta opción, si la marcamos, lo que va a hacer es adherir el elemento al objeto más cercano que hay, ¿vale? Dentro de la propia, del propio objeto, ¿vale? Es la cara opuesta, ¿vale? Si yo lo desmarco, pulsando control, se va al objeto más cercano que tenga, ¿vale? Y se adhiere a sí mismo o a los otros, ¿vale? Pero con la otra opción solo a la parte más cercana, que es el propio objeto. Se adheriría ahí, ¿vale? Tenemos intervalo para más cercano sobre caras. Eh, solo está disponible en el modo de edición e, e indica el número de pasos a dividir la transformación en la adherencia. ¿vale? Eso es esta parte de aquí, donde nosotros vamos a poder decir pues, el número de pasos que queremos que dé. ¿vale? Esto nos va a permitir buscar otras geometrías un poco más próximas a sí mismo ¿vale? o eh, adherir no a la parte más próxima del propio objeto. Sino a, a zonas un poco más alejadas. ¿vale? Dentro de la opción de adherir a volumen, tenemos otra opción más que es adherir a partes de objeto. ¿vale? Esta opción lo que va a hacer es considerar los objetos como un todo ¿vale? al encontrar el centro del volumen y, se, y, y va a hacer la adherencia en el propio centro. Voy a seleccionar el volumen para que veáis la opción es esta snap object, ¿vale? Y si yo selecciono, por ejemplo, un vértice y me lo llevo aquí con, pulsando la tecla control no me lo está haciendo o qué? Veis que lo lleva al centro del objeto. Ni más alejado ni, ni más cerca. ¿Vale? Vuelvo a, y voy a deshacer. Bien. Con esto hemos visto pues, todas esas opciones que tenemos ahí. ¿Vale? Luego nos queda eh, el afectar a. ¿Vale? Aquí lo que vamos a indicar es a qué va a afectar la tenencia en principio solo está activo para que afecte al, a la transformación de movimiento, pero nosotros podemos pedir que se active también en la transformación de rotación o en la transformación de escala, ¿vale? Y eh, teniendo todo eso activo, pues nuestras adherencias van a funcionar en, en, esas, en esas transformaciones también, ¿de acuerdo? También podemos realizar una múltiple selección de... de Objetivos de adherencia, ¿vale? Con la tecla mayúsculas podemos seleccionar diferentes eh, opciones. Y cuando vayamos a realizar la adherencia, se, anda, se realizará eh, contemplando todas las opciones que hemos considerado. ¿vale? Adicionalmente, bueno, fijaros que aquí ya pone mix porque es una mezcla de una mezcolanza de todo. Voy a quitar esta parte que estaba eh, afectando. ¿vale? Adicionalmente a esto. Nosotros podemos eh, marcar con la tecla A puntos de, de adherencia, ¿vale? Ahí, por ejemplo, doy a la A y fijaros, se queda ahí marcado, ¿vale? Aquí, aquí y doy a la A y fijaros que aparece que lo que está haciendo es promediar, ¿vale? eh, el, el punto donde se va a generar la adherencia en base a los diferentes puntos que estoy marcando de adherencia, ¿vale? Y ahí quedaría. Es decir, cada vez que doy a la A, voy marcando un puntito y entre el punto que voy marcando y donde me voy posicionando, calcula un promedio y ahí es donde va a hacer la adherencia del vértice. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hemos visto todas las opciones de adherencia y os comentaba al principio del vídeo que íbamos a ver la opción de auto merge vértices. ¿Vale? Entonces, voy a pausar un momento el vídeo porque voy a recuperar... Eh, Voy a deshacer esto un momento. Vale, voy a recuperar uno de los ejercicios que estuvimos viendo en, en vídeos anteriores, el de la práctica 3, que era una rueda dentada, ¿vale? Para que veáis eh, dónde podemos utilizar este tipo de, de cosillas. ¿De acuerdo? No os vayáis, vengo enseguida. Vale, ya estoy aquí. He recuperado este ejercicio. Si visteis el vídeo donde se estuvo realizando el ejercicio... Eh, detectamos que había ciertas imperfecciones y era debido a la densidad de malla que tenemos en este ejercicio, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que realizar lo que se denomina una reducción de malla, ¿vale? Para poder realizar esa reducción de malla utilizaremos la herramienta de Snap, pero antes de, de utilizarla, lo voy a hacer solo con, con este, tengo que añadir unos loops adicionales, ¿vale? Voy a añadir un loop aquí. Una E. Lo ponemos en este lateral. Y otro loop aquí. E, F Este lateral. Bien. ¿Qué está ocurriendo aquí? Voy a quitar este matcap que no, no se ve bien. Me gusta este. Esta eh, geometría lo que está provocando es que allá donde nos interesa que la pieza quede redondeada, pues al tener tantas aristas se, se ve eh, que van quedando rectas. Voy a entrar en modo objeto y aquí se ve perfectamente. ¿vale? Y aunque tengo un, un modificador de subdivisión aplicado, pues no, no corrige la geometría. ¿De acuerdo? Para hacer esto lo que tendríamos que hacer sería entrar en modo de vértice e ir eliminando geometría de aquí, ¿vale? ¿Cómo podemos eliminar esta geometría? Vamos a ver. Eh, tengo que activar la adherencia a vértices, ¿vale? Y os comenté que iba a hablaros de una herramienta que se llama Auto automerge vértices. ¿vale? El modo de edición aparece aquí. Es este icono que tenemos aquí. Esto lo que va a hacer es que cuando dos vértices están juntos. Los va a fusionar y va a quedar un único vértice. ¿De acuerdo? Entonces yo activo esto. Y si yo hago así. Y hago así. ¿vale? Ahora solo tengo un vértice aquí. ¿vale? Este mismo ejercicio lo puedo hacer aquí. ¿Vale? Y ya solo queda un vértice. De esta manera, puedo tomar uno de estos loops y lo puedo quitar. Por ejemplo, este. Este mismo ejercicio hay que hacerlo aquí abajo. ¿vale? Está hecho aquí arriba. ahora ya sí ahora selecciono este loop ese loop y este loop no este. y los puedo quitar pues hago x y disolver eh, ¿vale? de esta manera nos hemos quitado eh, esos loops vale y ya hemos reducido un poco la geometría. Bien, si yo añado aquí un loop. Perdonad que se ha perdido el foco. Yo añado un loop aquí. ¿Vale? Yo puedo eh, ahora unir esto aquí. Esto aquí. ¿Vale? Y disolver esta arista. Y esta arista. Vale. Bien. Ahora. Si repito esta operación por debajo. Vengo vértices. Tomo este vértice y lo adherimos ahí. Tomo este vértice y lo adherimos aquí. Y ahora selecciono aristas. Y selecciono esta arista. Y esta arista. Y las puedo disolver. Bien, de esta manera me están quedando aquí un, un quad, otro quad, otro quad, otro quad, todo quad, ¿vale? Bien, yo ahora puedo seleccionar estas dos aristas y disolverlas. Lo mismo aquí atrás. Esta arista y esta arista las puedo disolver. Y ahora puedo coger este loop y este loop y disolverlos. ¿Vale? ¿Y esto cómo queda? Pues esta zona queda más redondeada, como veis, que el resto. Además, añadiendo los otros loops que añadí aquí y modificando la geometría, evito estas deformaciones que hay en la rueda. ¿De acuerdo? Entonces, la adherencia es muy útil para corregir este tipo de, de imperfecciones en la malla. Y nos permite simplificarla, que también es algo que vamos a ver más adelante en un curso que estoy preparando eh, dedicado a la topología y al modelado, ¿de acuerdo? Y en ese curso vamos a ver mucho eh, cómo se trabaja en este tipo de, de geometrías, ¿vale? Para simplificarlas y, y adecuarlas, ¿vale? Y cómo podemos corregir todas las imperfecciones. Ahora pondré un, un time lapse porque voy a repetir esta operación para el resto de de la figura para que veáis cómo queda al final, de acuerdo, venga. Bien, con esto queda concluida, ¿vale? Ahora ya veis que no están las deformaciones que teníamos aquí, facetado todas estas caras antes, ¿vale? Y es porque hemos reducido toda la geometría. En todo este proceso eh, yo grabo eh, los vídeos con móvil. El móvil con el que estaba grabando se ha quedado sin batería, así que estoy grabando con mi propio móvil. Eh, nada, así quedaría. Le vamos a poner el matcap este para ver los reflejos, para ver que no hay... Distorsiones y ahora ya tendríamos la geometría ya bien construida, ¿vale? Voy a poner aquí, a ver si soy capaz, bueno, lo dejamos así y así veis la geometría, ¿vale? ¿Mm? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.